Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de la hora que usted esté viendo esto. El, el tema de esta semana fue el Caribe y su fragmentación. Durante toda la semana pudimos ver las diferentes islas que tiene el Caribe, que tiene el Caribe Antillano, que, son, que es el Caribe Insular y que es el Caribe Continental. Vimos también los nombres de muchas de las islas que son uf, muchísimas. Vimos las Antillas Mayores. Pero vimos un caso muy especial, que fue el de nuestra isla. ¿Que ¿Por qué nuestra isla tiene dos países totalmente diferentes? Un caso especial de la isla española, de por qué posee dos colonias diferentes en una isla tan pequeña. Este es el tema que nosotros vamos a ver. Pero antes... Vamos a ver este video, es un comercial de Maggi, de Maggi, sí, creo que es de Maggi. Bueno, no recuerdo de qué de qué compañía es, pero vamos a verlo. Y vamos a ver qué respuesta ustedes me dan de acuerdo a lo que quiere decir, que usted interprete qué quiere decir el video. Pueden ver que detrás de esta ropa hay una mujer que por más de 5 años se levantó a las 5 de la mañana para poder cruzar el puente tomaba una boga pública por más de una hora. Quisió obtener su título en la administración de empresas. Que siendo hija de madre soltera, luchó para obtener su maestría. Una mujer que supo seguir el ejemplo de su madre. Y en base a esfuerzo, amor y respeto, logró poner su propia empresa y llegar a ser la gerente general. Pero bueno. Saludos. Yana González. ¿Cómo puedo ayudar? No me juzgues por la envoltura, soy mucho más de lo que ves. ¿Qué le parece el video? Entonces aquí vamos a hacer un, una pausa para las preguntas. El, nuestro tema es, ¿por qué la Edad de Santo Domingo tiene dos países distintos en todos los sentidos? Cuando hablamos de todos los sentidos, hablamos en todos los sentidos. idioma, cultura, religión y procedencia. Tenemos República Dominicana, tenemos Haití. Dos países totalmente diferentes, aunque comparten una misma isla, son totalmente diferentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué dos países diferentes en una isla tan pequeña? aquí está Boquechivo, que nos dice que eso fue. Las devastaciones de Osorio sucedieron en el siglo XVII y fue un episodio que impactó el futuro de la isla de Santo Domingo. Al final, resultó ser un gran error de la corona española y un momento clave en la historia de la colonia. ¿Qué son las devastaciones de Osorio? Históricamente se conoce como devastaciones de Osorio, la orden del rey de España, Felipe III, que le dio al gobernador de la Española en ese entonces, Antonio de Osorio, de despoblar la parte occidental de la isla para trasladarla hacia la parte cercana de Santo Domingo, entre 1605 y 1606, como forma de aniquilar el contrabando en la zona. O sea, todas las colonias de España solamente podían comprar y vender mercancía a través de la Casa de Contratación de Sevilla, es decir, que solamente podían comprar y vender producto a través de España. Si no era a España, no se le podía vender a más nadie. Aquí lo dice. España mantenía un monopolio inflexible. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no cogía corte. Usted tenía que comprarle o venderle a ella obligatoriamente. Estaba prohibido por la corona negociar con otros países. Sin embargo, la demanda de artículos no podía ser satisfecha por España. Los artículos que llegaban eran tan escasos que valían el doble. Y lo que nosotros queríamos vender, o sea, lo que, lo que lo, los colonos querían vender a, a otro lugar, tenían que venderse a España y se lo vendían a vaca muerta. Ustedes saben lo que es vaca muerta, ¿no? Verdad? Eso es perro. Los pobladores de la isla se vieron obligados a realizar transacciones de contrabando porque necesitaban sobrevivir. Aquí podía, pueden ver monopolio de comercio. Solo España podía negociar con sus colonias. Y aquí vemos un muñequito. Dinero, dinero, dinero. Ya usted entiende. Seguimos. Tengo a Chivo hablando aquí otra vez. Y nos dice que es el contrabando. Pues en el contrabando de mercancías sin inició por la falta de atención a la demanda de artículos de consumo, la abundancia de ganado y el aislamiento en que estaban sometidas las ciudades de San Juan, Vallajá, Neiva, y Puerto Plata y la Yaguana y si se trataba de ciudades situadas en la costa norte como Valleja, Montecristo y Puerto Plata, era más fácil llegar a Santo Domingo por mar que hacerlo por tierra. Cuando ustedes dice, ahora usted tiene la autopista Duarte, tiene la demás autopista para irte a cualquier rincón de la república, pero hace solamente 100 años era tan difícil llegar de Santo Domingo a, a Santiago que era mejor irse en un barco y, y, y irse por allá, por la isla Saona, pues Samaná, y coger todo voltear toda la costa y llegar a Puerto Plata. Por ahí tú llegabas más fácil hasta Santiago y La Vega, porque no habían carretera. Eso pasaba en ese tiempo. Y el contrabando, el contrabando, no sé, es el, la venta y compra de mercancía no re regulada, no registrada. Seguimos. Penetración española. Seguimos. Y en las devotaciones de Osorio. Después que, que el gobernador de Osorio recibió la orden del rey, tras trasladó la, la Montecristi, Puerto Plata, Vallajá, Guadallana del Norte, Guadallana del Sur, San Juan de la Baguana y la Yaguana. Trasladaron toda esa provincia y la infundieron en dos provincias nuevas, en Vallaguana y Monte Plata. Entonces toda la parte que está en blanco era la parte que se despobló. Ahí no había nadie. Toda la parte que está gris, ahí era que la gente habitaba. De Santiago a Neiva, aquí miren, usando una raya aquí, había lo que se llama una línea guardarraya imaginaria. Las personas no podían cruzar ese lado, so pena de, de, de, de enfrentar un juicio y ser condenado a la, a la pena de muerte. Aquí está, eh, aquí se, se ve cómo se refundieron esas tres provincias en Vallaguana, que es la combinación de vayaja y, y la Yaguana. Vallaguana, vayaja y la Yaguana. Vallaguana. Y aquí tenemos la, la fusión de Montecristi y Puerto Plata en una provincia que se llama ahora Monteplata. Aquí te voy a poner la leyenda. Las rojas significan ciudades destruidas, la azul significa ciudades nuevas, la blanca significa ciudades preservadas y lo gris significa área de residencia legal. La rayita amarilla significa la rayita o las que yo le dije. No se podía cruzar de ahí para esa zona. Despoblamiento o devastaciones aquí yo voy a dejar que sean ustedes los que lean vamos a ver vamos y lean en su mente ya seguimos seguimos para adelante bueno te tienen que leer rápido porque el tiempo es oro esto es muy importante miren al mudar los atos, la palabra ato significa ganado. Al mudar los atos hacia el este, hacia el lado de la capital de Santo Domingo, los ateros solo pudieron llevarse 8.000 de las más de 100.000 redes que habían en la zona despoblada. Es decir, que nada más le permitieron llevarse 8.000 redes. Eh, las redes no se las llevaron por barcos, tenían que llevárselas haciendo el trayecto de la zona norte hasta la zona este. De esas 8.000 vacas que salieron, 8.000 cabezas de ganado, solamente llegaron 2.000, o sea, las otras se fueron muriendo en el camino y de las 100.000 que había, esas quedaron en bandadas en esa zona norte, que fue lo que dio origen a que los corsarios llegaran a, a la isla de la isla de la Tortuga a la parte eh, occidental de, de la isla. En la vida no hay premio ni castigo, sino consecuencia. No lo dice Malfalda. El señor está ahí jalándose los pelos porque imagínate, aquí y a mano cometimos error. Y yo personalmente, y yo sé que mucha gente me tiene que apoyar en esto, tengo la opinión de que fue el error más burdo que, con, que, con, que cometió la corona española. En la vida no hay premio ni castigo, sino consecuencia. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Las devastaciones significaron un atraso a, lo, a los criollos de la isla de Santo Domingo, debido a la reducción de la producción y el aumento de la pobreza. La acción resultó ser uno de los errores mayores de la metrópoli en la isla. Cuando hablamos de la metrópoli, acuérdense de cuando dimos el tema de las revoluciones y hablamos que la metrópoli eran los colonizadores, esas grandes potencias que, ...colonizaron América. Quita este cuadro, me tiene cansado. La parte oeste de la isla permaneció por muchos años despoblada... ...y con ganados y que morirán en sus tierras. Recuerden que se quedó muchísimo ganado que no se pudieron llevar. Imagínense esos ganado ahí, reproduciéndose año con año... ...y que, y que no tenían quien las cazara ni quien, quien se las comiera. Se estaban reproduciendo, o sea, eran, vivían felices. Los franceses aprovecharon las devastación y se apoderaron de la isla de la tortuga... Luego se establecieron de manera lenta pero firme en la parte oeste de la isla de Santo Domingo. Finalmente estos ruteros se convirtieron, se convertirían, perdón, en lo que es la colonia francesa de Saint-Domingue y más adelante en Haití. Eso lo vamos a ver más detallado en las próximas clases. Vamos a ver Bien, eh, aquí vamos a poner una tareita porque ustedes saben cómo es. Escribe las siguientes preguntas, con ayuda de tus padres o usando el internet, responde lo que se te pide. Para realizar la libreta, pero más hay que entregármela, en hojas de maquinilla también. Usted va a hacer su clase, tu tarea y la va a transcribir. Normal. Vamos a ver si yo le doy el botoncito aquí. Seguimos. ¿Qué fueron las debataciones de Osorio? Te voy a explicar con sus palabras. ¿Cuántas provincias se despoblaron? Pues eso lo vimos aquí, está facilísimo. ¿Cuántas y cuáles provincias se formaron? Ay, Dios mío. ¿Qué es el contrabando? Yo quiero que ustedes investiguen y me digan con sus palabras lo que es el contrabando, lo que es el monopolio, qué es un archipiélago. Porque recuerden que, aunque vimos con detalle por qué Santo Domingo se dividió en dos, o sea, la española, todavía estamos en la fragmentación antillana. Investiga la palabra atero. ¿Qué provincia de la República Dominicana lleva el nombre de Atero? Más o menos Es tan sencillo Eso es para pa yo ver cómo están ustedes En la investigadera y eso Pues ya ustedes saben eh, Gracias por su atención Ya ya terminé aquí ahora yo me voy a Hacer otras cosas Aquí eh, Pásenla bonito Y nos vemos en clase. Chaito pues